Mándale mecha. 420. De nuevo me presento en tierra este manquito Que dijo que es insano, pero es un pollito. Me escribe nuevamente, quedó muy dolito. Le hice sienta cero y eso quedó escrito. Uno versus uno te hago sin conflicto espectadores se humilló solito trajo a su escuadra anda con miedito los patos como sea no se cagoncito ahora en 420 yo te lo repito pones para agachar así con el culito no te me hagas el pie acá de 05 no te pega ni solo y yo sigo invicto pide pdp y humillado es, pide uno a uno y la presiona ves pide pdp y humillado es, pide uno a uno y la presiona ves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 Te si si no pegas un tiro Me entrenamiento y practica un poquito Siempre andamos activos pa' los macos y sus alas Sigo pegando más duro que Aquiles y sus patas Modo rug, bien prendidos, sin textura, bien genuino Humillarte es muy fácil, ese es tu destino Saludos a tu duda, quiere estar conmigo Sabes lo que es bueno, no quiero un maquito. Me manda un susurro con corazoncito Te duerme en todos lados, no vemos perrito Pide pepe y humillado es... Pide uno a uno y la presiona, ¿ves? Pide pvp y humillado es Pide uno a uno y la presiona, ¿ves? Pide pvp y humillado es Pide uno a uno y la presiona, ¿ves? Pide pvp y humillado es Pide, Pide uno a uno y la presiona ¡Ja! Este Roy, tú sabes Come back De nuevo Pero en 420, perro que vea, que nosotros rompemos cualquier vestido y la próxima vez que vuelva a pedir PVP piénsalo bien o te volvemos a partir Cápsula YouTube Roddy.ff en Instagram Tú sabes 420 Perry Mándale mecha, mándale mecha, mándale mecha Nadie lo hace como nosotros el primer RKT420, cumbia perry del Free Fire. Fuck you, cabrones.